Horas con las olas en el lube, tienes alas en la arena y en las nubes con el viento más violento El día de hoy me encuentro con una persona que es una conductora, escritora, bueno, en fin, muchas cosas. Carla Medina. Hola. Carla, ¿cómo estás? Muy tenerte de vuelta otra Perfecto. vez. También a la par de ella está su hermano Eric Medina. Ilustrador, arte del nuevo libro Luna de Sal y también ilustrador del de libro Soñando Despierta, correcto. Así es. Carla, a lo largo de esta entrevista vamos a platicar un poquito, muy rápido, de cómo fue tu transición de Soñando Despierta a Luna de Sal. Soñando Despierta, me atrevo a decir que es un libro muy complejo de leer, en el sentido de cómo está estructurado. Y a la vez, eso es la esencia de Soñando Despierta, es muy padre. Porque de repente hay capítulos sobre que tú vas avanzando que te remonta atrás Pero a la vez va avanzando la historia Luna de sal es un libro mucho más fluido Como bien es la esencia de la historia fluye Que de verdad te lo puedes echar hasta en un día Yo no leo, me atrevo a de decir que no leo <risa> Pero Luna de sal me lo eché en dos días Y no es broma Muy bien Carla, ¿cómo fue para ti pasar de soñando despierta a Luna de sal? Fue una transición eh, grande porque yo creo que cuando escribí Soñando Despierta estaba viviendo otras cosas y, este, y, y después tuve que madurar, eh, publicamos Soñando Despierta y Luna de Sal fue como ahora sí que la espinita que se me había quedado lo que no me había atrevido a, a contar por Soñando Despierta tal vez por inmadurez, tal vez por eh, miedos o tal vez porque no había vivido las circunstancias que me habían llevado en la vida a querer escribir de, de fluir, de soltar de cerrar ciclos y por eso yo sí siento que hay no solamente eh, dentro de las ilustraciones sino dentro del texto también un, una madurez muy grande por parte de Eric y por parte mía. Se puede notar a simple vista, si bien Soñando Despierta, como dices tú, es un libro complejo, eh, eh, Luna de Sal queríamos que fuera fácil de leer, pero a la vez que fueran de emociones complejas. ¿no? Claro, en el libro Luna de Sal yo pude identificar un miedo tuyo que mencionabas en otras entrevistas sobre Un día que fuiste a Brasil Con una amiga a las playas de Brasil sí. Y te revolcó una ola y casi te ahogas dentro de la ola Dentro de la ola Y eso lo podemos ver en uno de los miedos de Luna Claro ¿Se lo metiste a propósito o fue sin querer? No, claro que se lo metí a propósito Yo creo que no solamente el personaje principal eh, de, de esta historia y de la pasada Sino todos los personajes hasta el malo, ¿sabes? Todos tienen cosas mías, no es una experiencia autobiográfica, pero el miedo en sí eh, está y, y, y lo hago palpable porque, porque yo lo viví, yo lo sentí y sé cómo se debería sentir entonces el personaje, como que, como que fue más vivencial, por así decirlo. Luna, si bien no, no se revuelca en una ola en Brasil, tiene otro tipo de accidente eh, en un paddleboard cuando apenas tiene 8 años que la marca y que hace que eh, se le olvide toda esta transición eh, y, y que tenga como una especie de blackout, ¿no? Y, pero ese miedo al mar, ese respeto que le tenía, también lo llegué a sentir yo y si no hubiera vivido lo que viví yo en Brasil, creo que no lo hubiera sabido explicar eh, con la certeza que, que, que lo hice en la historia. En, ahorita que estábamos con el convivio sobre tu nuevo libro Luna de Sal, platicabas muchísimo con, con, con el público, que tú trajiste a tu hermano de Monterrey, ¿no? Lo, le dijiste pues venda a México, vamos a hacer el nuevo libro de Luna de Sal Va, tú haces la, la ilustración conforme iba avanzando a la escritura también ustedes dos iban trabajando a la paz, hubo un momento Eric, eso es para ti, que conforme Carla te iba diciendo las cosas o, o, o como te iba leyendo, porque no nos decías sí. que Carla me leía, me, me actuaba acción, sí, sí. ¿sentías como que la descripción no era suficiente como para que tú puedas ilustrar completamente? ¿o para nada? ¿sentías que fue exactamente lo que necesitabas para crear las ilustraciones? yo creo que es... Eh, ¿qué pregunta tan interesante <risa> me hiciste? y, y la, la respuesta es todavía más rara eh, Carla y yo tenemos como una relación de hermanos que yo creo que hasta de telepatía que nos entendemos perfecto, somos sumamente parecidos a pesar de que pues de, de los años que, que, que nos distancian, pero como quiera, tenemos meses, una relación muy, muy estrecha y, y somos iguales en disgustos, gustos, opinamos igual, vemos algo en la calle y como que con una mirada ya sé lo que ella me quiere decir y fue esto, así sucedió, o sea ella me, me contó al principio cuando pues... Este, empezaba a armarse el segundo libro Me contaba y quiero Y que pase esto y esto y eso Entonces yo ya Nomás me empezaba a, a contar una, una O sea, me, me empezaba a contar Y yo podía terminar su oración De tanto que la conozco Y porque yo sé o, Si yo leo el libro Yo entiendo el porqué de lo que escribe Yo entiendo las personas con las que se cruzó Porque yo estaba ahí Porque yo vi su proceso Y porque yo entiendo perfecto Entonces yo creo que con la descripción fue pues suficiente y al mismo tiempo nos nutríamos porque ella veía yo también le agregaba un poco de pues eh, pues de, de mi cosecha y, y ella veía el dibujo y decía ah no pues entonces le agrego esto y ah no pues sí, entonces es como que fue un siempre lo estuvimos platicando y, y se vio así Sí, fue un complemento entre los dos Sí, como los gemelos van a los gemelos de la historia Sí, Manik y, y Naya sí Por ejemplo, este, Carla hay hay una parte en el que pues vamos a decirlo Naya muere. Si no han leído el libro, este no vean esto o pausenle porque ya he que ponerla, que sí, lo vamos, el, vamos a poner al inicio. Sí. Sí. Es spoiler lo... alert. Sí. Sí. Eh, que Naya muere. Y uh -huh. eh, tú le pedías a tu hermano que te ayudara en esta parte de, de escritura, que le decías si yo fuera Naya y tú fueras Manic, ¿qué le dirías? Uh -huh. Yo la verdad no pude identificar exactamente cuáles fueron, fue? pero quiero pensar que son las últimas dos líneas que están en una página. No sé si es cuando están en la playa ya despidiéndose, que les dice gracias a Naya yo pude descubrir el mundo y ser quien soy. Es exactamente. Fue esa frase. Sí. Ok. Lloraron. Sí. Y terminaron. Sí, sí mucho, pasado. mucho Ay, quiero llorar <risa> Somos sí. muy sentimentales La verdad es que eh, Todo el proceso creativo de Luna de Sal fue un proceso como catártico para los dos porque los dos estábamos viviendo procesos eh, en el caso de eric él sabía que lo estaba viviendo eh, estaba por graduarse entonces existía toda esa incertidumbre conmigo yo estaba viviendo un proceso inconsciente que no sabía eh, eh, en qué iba a terminar ¿no? pero, pero todos esos miedos fueron plasmado, plasmados ahí y, y entonces fue un, un libro cargado de sentimientos, cargado de emociones y como nos conocemos también, al grado de que íbamos trabajando a la par, terminábamos eh, una parte del libro y fuera lo que fuera, si era algo muy alegre, pues traíamos todas las pilas. Si era algo bastante trágico, como tener que cerrar un ciclo con un personaje que, que se ganó nuestros corazones, eh, fue como, como muy duro, ¿no? Pero a la vez es, es un sentimiento bonito porque... Imagínate que no sintiéramos feo al terminar con un personaje que, que creamos, ¿no? Entonces sí es como, ahora sí que que era a un hijo irse. Okay. Ahora Eric, va otra para ti. El libro, otro spoiler. alert Spoiler, spoiler alert. El, el video tiene que llamarse spoiler alert Luna de sí, sí sí sí de verdad. Para las personas que ya Solo le leyeron el libro Solo para fans. vean esta entrevista porque ahí les va una muy buena Eric que es para ti. El libro termina justamente cuando Luna ve una caja de herramientas donde hay pinturas que le deja Manic a Luna Ajá. y también le deja la tabla de surf. En el libro no está escrito, pero tú como ilustrador, ¿qué es lo que además...? Bueno, Luna menciona que ya sabe exactamente qué es lo que iba a pintar. Uh -huh. Y en el libro vemos la imagen de una ballena. Ok. ¿Fue la ballena lo que Luna iba a pintar en su tabla o qué es lo que iba a pintar? No, yo creo que... Eh, ahora sí que, que eso no, no tiene algo que relación? ver. Relación. Yo sí... No sé si tú sabías esto, pero yo sí intenté este, colocar las ilustraciones en momentos donde pues, tenía algo que ver, o sea, que fuera clave. Eh, y sí, la ballena la puse ahí porque para mí es como libertad, es como grande, ella ya se sentía como fuerte, como el que yo domino esto. No, no quiere decir que ella haya ilustrado eso, yo lo veía más como todas las, las, las pequeñas ilustraciones son como sentimientos de luna, son como... Eh, Ahora sí, como ponerlas en algo visual, en no, leer, no leerlo, pero no es como. No tú dices. O sea, es más que nada como sus emociones, como yo, como yo creo que es como su diario. Entonces. que hubiera pintado Luna, por ejemplo. Que se que lo que imagina que el lector. Ah, sí, yo no había es, pensado en eso. Yo creo yo, que. Yo cada sí, quien... yo sí lo pensé, porque. Sí. Pero precisamente, perdón que me meta, dejé esa parte. Eh, igual que terminé el libro de soñando despierta ¿Abierto? con un final abierto porque no quiero que la gente tenga un final eh, cerrado de cómo debería ser las cosas claro. a lo mejor para ti tu final perfecto es plasmado como una ballena a lo mejor eh, para mí exacto. con múltiples colores a lo mejor para ti en blanco y negro sabes eh, yo lo que quiero es que la gente sepa exactamente qué quiere con su vida y qué pintar porque cada cabeza es un mundo y por eso la tabla de luna está en blanco, porque, porque nosotros tenemos esa oportunidad de pintar este lienzo que está en blanco a nuestro antojo, a nuestro gusto, porque así es la vida, lo puedes hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a hacer lo que te apasiona, lo que tú quieres? Eh, precisamente por eso se queda abierto para el lector. ¿Qué pintó luna? Lo que tú te imaginaste es lo que pintó luna, lo que tú te imaginaste es lo que pintó luna y lo que tú te imaginaste es lo que pintó luna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si quieren, <risa> okay. ¿qué pintó Luna para ti? ¿Qué pintó Luna para mí? Colores, múltiples colores, estrellas y lunas. Yo la verdad no lo había pensado, o sea, yo... No sé, yo como que lo, como lector, no como el ilustrador del libro, eh, lo vi como... O sea, yo ya estaba tan identificado con Luna que para mí no era su tabla, era mi tabla. Entonces, <risa> como que era mi final, hace cuenta. Pero en su caso particular... Yo también creo que veo como colores, como... Alegría, que es que alegría. su vida no era así, pero esto es para mí, Carla, a lo mejor para el lector Igual, no. Y como un sol. Incluso podría o sea, ser que estuviera cromada y que fuera una especie de espejo para que ella se siguiera viendo, ¿sabes? Sí. Eh, eh, las, las posibilidades son infinitas. Este libro habla muchísimo sobre fluir, de dejar las cosas, bien lo dice él, la canción Fluye y habla muchísimo de la canción que hizo David Nova, como Ola en el mar sobre, déjate llevar ahora y atrévete al nuevo comienzo. Sin querer, escribiste un libro que predijo el futuro para ti en un momento. ¿Cómo fue para ti el leer ese libro después de la situación que pasaste? ¿Qué, qué te trajo, qué te, qué te vino a la mente? ¿Cómo te ayudó a salir? Lo primero que me vino a la mente es, yo siempre supe, pero me hice güey. ¿Sabes? Eh, entonces fue como un, un shock de... Fue como un poquito de premonición. Pero también dije, qué padre, porque de, de una experiencia muy fea, salió un libro que me ayudó a, a poder superar de alguna manera eh, mi corazón roto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final del día no me compré un libro de autoayuda. Es algo que yo me había escrito a mí. Fue como una carta, como cuando haces las cápsulas del tiempo, y que te escribes una carta, querido yo, dentro de 20 años. Y luego pasan 20 años y abres la cápsula del tiempo y lees una carta que te está diciendo exactamente lo que necesitas escuchar. Eso fue lo que me pasó a mí y me sigue pasando. Fue muy fácil escribir estas palabras sabias y estas palabras que, que, que dice Nerea. Uh -huh pero te lo juro que cuesta ¿cómo lograste salir? pues todavía no o sea ¿por qué? porque el corazón roto no se cura de un día para otro, porque existen resentimientos, porque hay heridas porque, porque la gente no sana de un día para otro la gente que te dice sane de un día para otro es mentira eh, creo que es todo un proceso que se tiene que vivir, muchas etapas que tienes que pasar y creo que yo estoy en una etapa en la que Puedo ver atrás y agradecer y decir eso me convirtió en lo que soy y me puedo ver al espejo y puedo sonreír y realmente me puedo encontrar. Eh, entonces, es como una cosa de un día a la vez. Hoy te puedo decir genuinamente que estoy disfrutando plenamente mi vida y aprendiendo de, de lo que me deja Luna y lo que me dejó Nerea y lo que me dejó Naya y lo que me dejó Manic y todos los personajes de esta historia, porque por algo están escritos. Cada uno eh, le enseña a Luna y al lector algo, y con eso me quedo. Fíjate que hay una parte en la historia donde esta Nerea le ayuda a Luna a sanar su alma. Agarra una espina, la mete en un frasco con un verde, y ella se lo toma. Uh -huh. ¿De dónde sacaste esa inspiración? ¿De dónde dijiste voy a sacar esta pócima, voy a escribir esta pócima, y va a ser lo que va a ayudar a Luna a curar su alma? Quería que fuera una representación de de algún acto, sabes de, puede ser meditar puede ser eh, el, el, el frenar tantito con tu vida y eh, dejar de, de escuchar al, al ambiente y escucharte a ti, porque a veces es necesario nublar lo que hay eh, fuera para poderte escuchar a ti, yo lo que quería era que con ese brebaje se representara que Luna está diciendo, ok, me voy a olvidar por un momento de lo que está pasando a mi alrededor y voy a escucharme a mí. Y por eso se le va la voz, que creo que ese es un miedo muy grande que a mí me pasa muy seguido, porque cuando hay cosas que no digo, lo primero que hace mi garganta es cerrarse. Entonces, creo que eso es algo que, que yo he aprendido cuando he tenido estos problemas de disfonía, que, que yo digo, ok, ¿qué es lo que no...? me ha animado a decir qué son las palabras que se me atoran en la garganta y qué es lo que tengo que pensar y eso le pasa a Luna ¿no? por eso la, la frase cuando las palabras sobran se ahoga el sonido de tu corazón a veces no tienes que decir nada a veces no tienes que escuchar nada más que a tu corazón y eso es lo que te va a regresar la voz y eso es lo que vas a poder después tú eh, transmitirle a la gente, a ti mismo y eso es lo que yo quería representar con este brebaje puede ser cualquier cosa, puede ser tequila, puede ser eh, ayahuasca puede <risa> lo, que ser, lo que sea que cubre tus venas exactamente perfecto, vamos a irnos un poco a la parte del diseño editorial del libro algo muy, muy chistoso que pasó con Soñando Despierta era que, bueno, yo como... Próximo comunicólogo a egresar, llevando la clase de diseño editorial lo primero es que las letras de los libros naturalmente tienen patitas uh -huh. Soñando Despierta es un libro que rompe completamente con la estructura de un, un libro tradicional eso es algo que a mí en lo personal me encantó fue una de las muchas razones por las cuales adquirí Soñando Despierta sin embargo en el libro de Luna de Sal podemos ver una interesante tipografía específicamente la letra Q que tiene como esta especie de patitas, uh -huh. ¿por qué elegir esa, esa tipografía? ¿Qué es lo que representan estas, como estas uniones o estas líneas? Eh, no, no sé si malinterpreté, tú, pero ¿estás hablando de luna de sal o de la tipografía del cuerpo del libro? Eh, ambas. Ah, <risa> <okay>. <risa> O sea, ¿por qué la elección de esa tipografía y por qué eh, el diseño de, pues ahora sí que de logotipo, tipo? Ya, pues no hay un porqué en especial que te voy a decir, ¿por qué esto? O sea, simplemente quería que el diseño en general del libro eh, fuera fluido, que las palabras ayudaran al lector a fluir. O sea, es como otra forma muy acá, como de por debajo, de seguir este mismo mensaje y de que fluya y que suelte, entonces pues eso es, no. fue una batalla con la editorial sí, sí, también, porque, porque sí, a veces hay, hay ciertos eh, lineamientos que tiene que haber dentro de una publicación y por ejemplo nosotros nos decían, es un libro juvenil no le pueden poner este tipo de, de font, porque no, porque la gente no se va a identificar, decíamos no, nos vale porque nos gustan las curvas porque tienen que ver con el mar, porque visualmente es algo que nos gusta como cómo va y ganamos la batalla ¿no? sí, bueno. lo que pasaba es que me decía que la tipografía era como de libro de texto de escuela y, y no como algo juvenil y yo pues no, o sea, no vamos a poner la Comic Sans sí, Me explico. Okay. entonces eh. creo que era, las palabras de Carla eran algo muy serio y algo formal y la tipografía no podía como eh, quitarle esa esa, esa fuerza, sí. pues la verdad qué bueno que lograron la batalla porque <risa> aún en arte es un libro muy muy padre, ilustrado acuarela o... Un poco de todo, Acuarela, un poco de todo grafito. Por ejemplo, acrílicos. el libro trae, te trae una tabla como separador. A mí me tocó Kanek. La verdad, cuando lo leí, sí tiene muchas cosas de mí. Siempre pasa, siempre pasa. Pero sin embargo, debo confesar que el personaje que más se parece a mí en la historia es esta. Daira. Daira. Okay. Daira, yo soy da. Daira. Tú eres Daira. Yo soy Daira. Bueno, bueno pues si chicos, muchísimas gracias por la pequeña entrevista. Gracias, gracias ya, a ustedes. Les ¿qué? voy a dar unos regalos. No me ah, podía decir unos regalos. Carla, esto es para ti un búho. Me acuerdo claro, muchísimo de, si <risa> de despierta. Me encantan eh, los búhos. Si quieres, saca los regalos. Ay, guau. Wow. Me encantó. Conseguí una estrella porque hay una parte en la cual, cuando Luna logra al fin montar una ola de, de mar, ella dice, y me tiré al mar como una estrella. Sí, con las manos abiertas y las Y quiero pasen. que siempre tengas esto presente para cuando logres superar un miedo. ¿Te acuerdas? Yo he grabado con, el, con la letra de Cancún para que nunca olvides para que el que lo público de a Cancún. Cancún. Y también te regalé una libreta. Si quieres, ábrela. Me esperé muchísimo cuando terminé de leer el libro porque dice Cosas que amo por Carla Medina oh, para que empieces detalle. a hacer tu Me propia y Me encanta Eric Gracias, y, y, y se ve que, que padre que leíste los libros sí. y que le sabes y todo Para sí. ti lo mismo okay. También te doy un libro para que nunca dejes de ilustrar en tus ratos libres okay, Y que siempre sigas adelante con este concepto ah, de arte que la verdad lo haces bastante bien Ay, tiene un ancla No sabes, es que tú esto no lo sabes Ah, no, sé o sea, que la tiene latina. un tatuaje de ah, ancla Ah, ah pero ah, sabes, okay. si Ay, yo entonces, Sí, tiene sí. un Qué ancla. Sí. Es que, lo que no, no sé era. es porque un ancla Sí Porque se puede decir, sí, sí sí sí ya estamos aquí. Este para mí las anclas representan poner los pies en la tierra. Soy una persona que sueña mucho y no por o sea suena como negativo, pero es bueno tener los pies en la tierra y es bueno saber lo que puedes hacer y también anclar es como anclar momentos, anclar tiempos, anclar instantes. Entonces es como que me recuerda así. Sí. Muchísimas felicidades gracias. por este nuevo libro gracias. a los gracias. dos porque es de los dos realmente. Sí. Y ojalá que volvamos bueno, pronto aquí a Cancún. Gracias. Muchas gracias. gracias.